¿No te preocupes? Four, three, two. el día de hoy, Raúl, el, el Papa, ha pedido algo que por favor quiero que... que ¿A ver, a ver? A, sí, a ver si lo tenemos. Él pide, por favor, que se, le, que se respete, Raúl a las suegras. ¿Por qué tú me estás mirando? a mí? <risa> Porque yo quiero un respeto. Tiempo mi suegra. Es la primera Espe vez que un papa se pronuncia públicamente. Especialmente mi cuando mi suegra está en su casa, yo más la respeta. <risa> el, el domingo que viene por el Día de la Madre no me el otro, voy a invitar a mi suegra como vale. Mira, Me mucho a mi suegra, muy buena. Señores, ah, mejor le damos la bienvenida a nuestra invitada. Cocina ¿Oh, sí, <risa> ¡Ah! bien. La patrona gracias. del corrido, ah, bienvenida. Sí, bien. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Yo bien contenta y feliz. Es la primera vez que estoy con ustedes. Yo espero estar muchas más. ¿Tú veces. vives en Los Ángeles? Vivo en Los Ángeles. Sí. Ya sí, ya tenemos este, ya tres años. Precisamente estamos presentando este, este disco que hicimos por las calles de los Beach. Oye, pero tú habías tenido siete yo creo anteriores que no salieron. Siete discos. Sí, este, sí salieron hay siete discos que ya salieron y ahorita tenemos este, ahorita nuestro sencillo, pero ya tenemos 10 discos. Y para ti, o sea, diez. Diez. Okay. Sí. para ti fue difícil tu carrera, vendiste carros, me dicen que estuviste trabajando en diferentes cosas, como mucha herramienta hasta que le va bien en, el, en, la, en la canción, ¿no? Claro que sí, incluso ahí sale estuvimos lavando carros para hacer nuestro primer disco. Trabajé en la Ah, era lavando, no vendiendo. Lavando carros. No vendiste un carro. Pues no, porque no, El mío me lo robaron tres veces. ¿Mientras lo No. Aquí has pasado por todas las etapas, pero nunca tiraste la toalla. que Creo que es lo más importante. Claro. Seguido y seguido a pesar de que personas de la industria te han congelado, te han hecho a lo mejor momentos de su carrera imposible eh, ¿de dónde saca esa fuerza y qué enseñanza le da a la que están tratando de hacer lo mismo de tú? Pues sí, han, han sido momentos tristes, pero como yo siempre digo de lo malo, siempre saco lo bueno como este tema que es el de la Casa azul, y pues ha sido difícil, este, nada es fácil en la vida, yo pienso que si no nos costara trabajo lo que tenemos o por obtener las cosas no, no nos costara trabajo, no las podríamos apreciar y lo que le puedo enseñar a toda la gente es que Precisamente este tema habla de las personas que las han querido congelar. Les se lo dediqué a todos mis colegas de la música o a los que están en el medio. Trabajé en la radio también, ¿no? También trabajé tres Trabajaste meses en la en radio. Esto. Y era una mujer joven y emprendedora y que te vaya muy bien en la música. Y lo, lo más, más es y importante es que ahora estás en el Cordial ¡Esto! ¡Esto! Yeah. ¡Sí! se vayan en concierto. Gracias, claro que sí, el sábado nos vemos por allá en San que California, a estar tocando. Yeah. Gracias, muchas gracias. Felicidades. felicidades muchas y Señores, ahora nos vemos. Bueno, nos vemos mañana aquí en el Barrio de la Placa. Gracias. ¡Vamos, hoy a viernes! ¡Foto, foto!